Incentivo pagado con el impuesto a este, los tratos Hicimos una gran huelga con los CGT vino a vernos. Vino a vernos. En el, antes del 2000, año 99. Yo abrí la puerta y estaban todos los burócratas de la CGT medio moyano. Abrí la puerta y le dije: Te espera, Liliana. Lo dije: se a Liliana, fue. Monica, <risas> Moni, Era demasiado, chicos. Mónica Bonini, Clara sí. Camilleón y demás. Les abrí la puerta y le dije: Pasen. Yo, como si fuera la portera, ¿viste? Era, Te imaginás la importancia que tenía para las burócratas la Secretaría de finanzas. Pero yo no lo dije por la abrí la puerta, los miré a todas ellas e hicimos un acto inmenso con la CGT y tiramos abajo el impuesto al, ¿Al automotor. automotor, se hizo en el playón de la CGT ahora la, de la, la, ahora la no la distribución esta, la se hora invierte hora. ¿Cómo es ahora? se invierte, pero no hay discusión ta, ni invertida, sí. hay discusión en el plenario de delegados uh -huh. que lo había impuesto nosotros cuando estuvimos en Capital desde el año 95, impusimos que haya un plenario de finanzas. Porque si vos me pedís una licencia, porque sos chiquita, porque no tenés plata, porque te falta un auto, bueno, viste que para llorar somos buenos, bueno, discutamos qué das, discutamos cómo vas a venir a las movilizaciones, discutí qué esfuerzo tenés, porque era muy fácil pedir una licencia de gremial y después no parar y recibir todos los descuentos sobre un sector de la confluencia. Discutíamos la combatividad también. Es decir, como, y así fuimos como fuimos construyendo debates de luchas masivas. Era de la decís, provincia. Imagínate, el 70% teníamos de la torta. Ahora lo invirtieron, el 70% lo tienen ellos, y no nos dan. Las, las, este, las licencias canales. de capital de acá claro. o no. sea, embolsan todo tipo de burocracia, ya sejetista ¿Y el, y, el, ¿y el local de perito Moreno lo compramos sí. el local de perito Moreno lo compramos después de la huelga del 97 sí. y había que darle de comer a todo el puente uh -huh. y yo mandaba a hacer la comida porque había comida para todos, menos para mí que cuando llegaba a la no había más este, entonces los compañeros del 23 iban trayendo comida para los que se quedaban sin comer eh, dijimos si nos alcanzó para esto vamos a hacer ahorros con Gabriel, por supuesto los ahorros se los dimos a todo el resto de la directiva y nos ofrecieron estábamos arriba de donde está y nos ofrecieron y una venta de sabíamos que la señora estaba en serios problemas económicos y le ofrecimos comprar en cuota hipotecando para tener la propiedad hipotecada porque la señora tenía muchas deudas y así lo hicimos y así lo concebimos una partecita nos prestó la provincial que se lo devolvimos y otra parte hicimos mucha economía teniendo en cuenta que el 5% iba al fondo de huelga riguroso entonces, así compramos esa casa. Ahora resulta que es de todos. Con ese 70% compramos el local y autos. Ahora se expropió. Pero lo que es más vergonzoso, ninguna casa de la provincia se le cobró a cada seccional. Y esta le están cobrando en dólares a la capital. Es decir, yo digo que esta capital, que es absolutamente con una tradición combativa, hay que sofocarla y hay que hacerla desaparecer. Yo digo que si estos 390 compañeros cambiaron el estatuto y digo que tienen sueldos ministeriales la mitad porque un sueldo de ministerio es tres veces un sueldo de docente en doble turno, ¿sí? Por lo tanto, digo que 390 compañeros falta la segunda rosca, hacer desaparecer a Capital. Esto los compañeros de Capital lo tienen que saber y nos tienen que acompañar en esta lucha no, claro, pero hace años durante el gobierno de Sería Marta Maffei Durante el gobierno de Marta Mafey eh, Directamente funcionaba la capital junto con la provincial Yo estaba en la Comisión Directiva Provincial con Marta Mafey Cuando veo que Marta Mafey en un pizarrón En una reunión de Comisión Directiva Provincial Hace porcentajes, por ejemplo, darle tantos votos a capital, no los que les correspondían. ¿sí? Votos indirectos, proporcionales, que es lo que hicieron en, en la reforma del Estatuto Último, claro. para que no pudiera ganar capital. Claro. Y entonces allí nosotros vimos que funcionábamos como un todo. Yo renuncio en ese momento a la Comisión Directiva Provincial, me voy a hablar con ella y demás, y le digo, se viene... este eh, ahogar totalmente la comisión. Pero no había todavía comisión de capital. Pero intentan hacer un congreso que se lo claro, ganamos en minoría, minoría sí. en pero, San Martín. Pero, de los Andes. pero ahí, en San Martín, casi nos matan. Y Susana Carreño, Liliana Chachera bueno, montones de compañeros que dirigieron 15 años San Martín. Sin nosotros en capital. Sí, sin nosotros en capital. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Esto que vemos. Empezamos a movernos y le ganamos constituir la seccional capital. Constituirla como seccional. Ellos decían, no tiene que haber una seccional capital. La Comisión Directiva Provincial dirige capital. ¿Eso en qué año fue? No, no. no. no. no sí, yo en el 82 estuve en la directiva de Jardín, votada por Asamblea. Juan Carlos Volariaga era el secretario. Vos estabas en la Provincial. Sí, que cuando Jorge yo Salabu. renuncio... No, con Marta Maffei con Marta ya estás en el ochenta Sí. no la huelga de la UOCRA estás con Jorge me parece estás con Jorge con la olla de la UOCRA? sí cuando fuimos juntas a la UOCRA yo estaba con Jorge y era secretaria bueno, de prensa era de secretaria no quería de prensa si yo era olla y yo hice el comunicado esas fueron yo vine su y privada. nosotros sacamos como gremio y yo era secretaria bueno, ella de prensa a de la... favor una de las primeras, este, casi así, eh, violentas, digamos, pero violentas, así, literales, eh, sí. eh, estaba la olla de la UOCRA. Yo era secretaria por votación de la capital, se votó a mano alzada en una asamblea. Juan Carlos Olaría era el secretario y yo era vocal por el nivel inicial. Y en ese sentido, los compañeros... Eh, hicieron una multisectorial cuando estaba la olla. Todos los compañeros de jardín y demás iban a hacer fideos y demás a la olla y al centro, pero al centro le molestaba esa olla. Tanto a los negros de la en la olla. Yo vivía en el centro, por lo tanto estaba discutiendo con mis vecinas, ¿viste? Algunas solidarias, otras hacían fideos y demás. Y voy, me dice Juan Carlos, tenés que ir vos a la multisectorial. Yo tenía tres hijos ¿eh? y no tenía licencia animal. Voy a la multisectorial y escucho no me voy a olvidar nunca eh, al compañero de judicial que, bueno, y al compañero Villarreal que llamaban a reprimir sí. salgo violento y en cambio, le aviso la olla y salgo corriendo a buscar a, a, a Jorge y a ella ustedes qué van a hacer gritaba, pero yo enfurecida chicos, tenía un brote que pegaba al que cruzaba bueno, igual los reprimieron ¿en qué año es eso? 82? 82. 82, 83 82, bueno, 83. Es la olla. Bueno, 84. 84, 84, fue increíble y bueno, pero lo que se logró es reprimir, pero lo que también se logró es que se haga un paro docente, movilizaciones, claro, sí. solidaridad por la represión. Sí, pero además vos vas a vernos a nosotros y qué decís. No, no, no, ustedes sacan un comunicado, claro. ¿no? Porque, a ver, ¿dónde estaban? ¿Dónde se paraban? imagínate bueno, sí. yo escuchaba judicial y a un miembro de la directiva provincial sí. que llamaba a reprimir de sí. mi gremio. Sí, sí. A ver, era fuerte. Para los ojos de los que estuvimos detenidos y estuvimos presos y nos apresaron varias veces, era muy fuerte. la represión en democracia. Sí, democracia. Chicas, una, una pregunta más. ¿Y ¿Podrían, digamos, contar algo de la idea del sindicato único? Porque también es una característica que hay en las provincias y tenéis 10 sindicatos, 12 sindicatos, sindicato con nivel, sindicato. Sí, el sindicato único no es solamente la idea de único, la idea de los jubilados porque acá no te olvides que la dictadura entregó a la CGT las obras sociales y a cambio le pidió que abandonar los jubilados los jubilados estaban por gremio estaba la caja de jubilaciones industria que eran cajas de compensaciones eran la caja de compensaciones de CAFEC y de industria la conocía muchísimo sobre todo la de CAFEC acá vinimos a fundarla Así nos pudimos venir refugiados nosotros como familia. Y en ese sentido, este, los gremios entregaron a los jubilados a cambio de las obras sociales. Entonces teníamos muy presente lo que pasó con Onganía. Muy presente. Dijimos gremio único con jubilados también. Ahí alguien metió la cola porque dice, pueden adherir. Y una vez me lo recordó que esa palabra... Jorge me la recordó Y le dije, vos estás seguro que, que a mí se me deslizó en realidad No me di cuenta Pero siempre, cuando se va hay, Habría que estar hasta la última palabra presente sí. Aunque te estés muriendo Porque ahí no deslizaron, pueden Porque Liliana te va a contar Cuál fue después lo que quiso Marta Maffei. y Ahí estaba el puede ¿Qué quisieron hacer con y... los jubilados? Llevarlos al CTA Sí, sí. llevarlos al CTA ...y digamos configurar una corriente de jubilados... ...pero una corriente aparte... ...que pueda ser usada por la CTA... ...nosotros luchábamos con la CTA... ...con diferencias, Julio Fuentes... ...todos, yo terminé con cinco procesos penales... ...por corte de ruta... ...pero teníamos diferencias programáticas... Eh, ...por esto de los jubilados y por todos los niveles... ...por nosotros entendíamos que... ...el pasivo debe luchar por el... el ...por todos... El activo tiene que luchar por el pasivo, el de jardín tiene que luchar por el profesor y los el profesor, auxiliares los auxiliares no, no, no, no, también, estábamos todos juntos. Todo lo que conformaba la comunidad educativa como sindicato. Y a su vez nos planteamos a partir de las primeras grandes luchas las coordinadoras de padres. Entonces, ¿cómo hacemos muchas veces esta pregunta? ¿Qué hacemos con la comunidad? ¿Cómo no nos desligamos de la comunidad? La acompañamos, como están haciendo ustedes, con estos edificios destrozados, estas cuestiones tremendas que trajeron muerte a los compañeros. Pero nosotros decíamos, ellos además también se tienen que organizar. Ellos tienen que tener una organización. Y los sectores más avanzados que estaban, este, como la mamá de Analía digamos, Estela, en la coordinadora de, de padres, dábamos debates a nivel importantísimo, sí. porque ellos venían con... El sindicato para, que todo el para todo sí, para sí, todo era. movilidad, todo. ir a buscarlo a la casa, armar idea. la organización, por ejemplo, empezar porque empezar la organización de la coordinadora de padres no fue fácil pero fuimos viendo en cada escuela los padres que se destacaban por su perseverancia, por por estar presente, hicimos las primeras invitaciones. Pero éramos todos juntos. Entonces, cuando íbamos a la calle, la gente tenía que saber que no iba por sector. Que éramos una masa impresionante, porque la verdad que las movilizaciones eran impresionantes, y, y que eso también fue una premisa contra la posibilidad de un sindicato rojo. Porque éramos conducciones de izquierda. Y había tendencias que consideraban quedarse con un pedazo y la lucha fue permanente no nos quedamos con un pedazo tenemos sindicato único y la asamblea pusimos una imagen el triángulo invertido ¿te acordás en el pizarrón? El, pusimos primero el triángulo la asamblea común, era la base y después dimos vuelta el triángulo y está la fotografía todo, y pusimos el triángulo invertido Arriba la asamblea y abajo el que tiene que llevar a cabo lo que la asamblea dice. Con la proyección de los tiempos y la falta de independencia política... Este estatuto invirtió ese. Este estatuto invirtió el triángulo. El triángulo. ¿eh? Dirigen ellos y llaman ellos a la asamblea. Esto es lo que hizo. Pero aparte tiene otro final, por lo cual lo tenemos que combatir. Y no tenemos otra. ¿eh? No es que hay un intermedio. Tenemos que cambiar el estatuto y volver a la democracia de las asambleas. Oh, sí, sí, pero tenemos que ganar todo para hacerlo, no nos garantizan.